Hola, buenas noches. Les damos la bienvenida a esta nueva transmisión en vivo de la Monarquía Peruana. Yo soy Ada y bueno, el día de hoy eh, responderemos a una de las preguntas de nuestros miembros del grupo de Monarquía Peruana. La pregunta que nos hacen eh, es respecto a quién sería el monarca. Eh, nuestro amigo dice que eh, él leyó las encuestas y considera que es algo difícil que, que se pueda eh, articular un movimiento interpartidario. En cuanto a la perspectiva que nosotros estamos tomando para la identificar al monarca idóneo, es utilizando... 32 características que hemos identificado. Estas 32 características provienen de un análisis académico y práctico de las monarquías más avanzadas de los países más desarrollados del siglo XXI. Es decir, eh, estas características son las que están vigentes en la actualidad en todos los monarcas de las diferentes monarquías de países avanzados. Por ejemplo, eh, consideramos que es importante que el monarca idóneo pueda demostrar capacidad de liderazgo para monitorear los planes estratégicos y tenga una visión dinámica de futuro que pueda ser ganado a través de experiencia laboral o, o experiencia académica. También, dentro de estas 22 de características, tenemos que debe tener un vínculo evidente con el Perú, ya sea nacionalidad o que sea cónyuge o familiar directo de un peruano o peruana. Así también consideramos que debe tener un interés en formar una nueva dinastía peruana unificadora, que incluya o transmita el simbolismo más fuerte de las dinastías históricas del Perú. Esto es la dinastía pre-incas, incas, amazónicas e hispánicas, tal vez. Y algo muy importante es que debe ser una persona que desee ser enoblecido o enoblecida como monarca del Perú y que tenga compromiso de servir al pueblo peruano por el resto de su vida. Sabemos que, eh, bueno, hemos recibido muchas sugerencias de que quién podría ser el monarca, eh, nombres, inclusive algunas eh, personas se han autopropuesto también. Entonces nos da mucho gusto que, que esté generando esto bastante interés. Eh, hemos observado que eh, en cuanto a, a, a las características del monarca, no necesariamente porque nombremos a una persona, digamos, a un príncipe o a una princesa europea o a un descendiente de, de los incas o a un descendiente de los chancas o a un descendiente eh, de, de los eh, líderes amazónicos, no necesariamente significa que la persona va a querer ser nuestro monarca. Entonces, hay que considerar esta, esta característica de que la persona desee ser enoblecida para ser monarca del Perú, porque de lo contrario, por más que idealicemos que queremos que sea un príncipe de tal parte o de tal descendencia o de tal dinastía o tal estirpe, tal vez no se pueda conseguir, porque la persona no lo desea hacer. ¿sí? Entonces, Adicionalmente a eso también consideramos que eh, debe ser una persona que se deba expresar en español, pero también en algún eh, otra lengua de, de pueblos originarios, quechua, aymara, ayaninka, huayún, etc. Y también eh, hemos visto que es importante que tenga conocimientos generales y básicos de las organizaciones y funcionamiento del Estado peruano. Así también debe tener conocimiento de la monarquía, de las responsabilidades, de los límites y obligaciones. Y que esto sea tal vez ganado a través de experiencia laboral o académica en una organización ligada a la monarquía de países con sistemas de gobierno monárquico con alto producto interno bruto por, por ciudadano. Es decir, que tenga experiencia en una monarquía que esté experimentada. También eh, hemos visto que es necesario que tenga estudios profesionales, universitarios o carreras técnicas o certificaciones o diplomados. Y así también, algo muy muy importante es que debe mostrar neutralidad política. Es decir, que no debe ser de ningún partido político, no debe tener ninguna ideología política. Incluyendo, esto se puede evidenciar por haber votado el, número, el menor número de veces en alguna elección del Perú. Algo difícil de encontrar, pero es probable que existan personas que tengan neutralidad política en el Perú De otra manera, eh, será difícil que un monarca pueda ser capaz de cumplir su rol de consejero o guía del gobernante del Perú a través de audiencias privadas, semanales, independientemente de la afiliación política del mismo. Es decir, que... Eh, por esa razón el monarca debe ser apolítico porque va a dar consejo tanto al, al primer ministro de un partido de izquierda como al primer ministro de un partido de derecha, dependiendo de los turnos que vayan gobernándose. ¿no? De acuerdo a la democracia que se vaya estableciendo y que pues, haya cambios de, de ideologías en, en, en los gobernadores. En ese caso el primer ministro es el que gobierna. El, el monarca o la monarca reina no no gobierna ¿sí? entonces da consejo y guía al primer ministro y también tiene capacidad de veto de, la, de las leyes de, que, que, que, creen, que se creen en el Congreso en el Parlamento o también por los ciudadanos pero a su vez también los ciudadanos a través de democracia directa, directa con referéndums pueden vetar o remover al monarca. Si es un monarca inadecuado o un, un monarca que no vela por los intereses del pueblo, el pueblo lo debe remover, lo debe revocar. Y, se debe, y, y la casa dinástica del monarca debe proponer o debe elegir entre los miembros de la casa dinástica a otro eh, monarca más adecuado. También el pueblo tiene que tener derecho a abolir la monarquía en cualquier momento. Entonces, eh, dentro de las propuestas de mejora de la Constitución, nosotros incluimos que eh, puede realizarse la abolición de la monarquía con tan solo 1.500 firmas, ¿sí? y pasando por un proceso pues, de referéndum nacional también. Eh, adición, continuando con las características, para no desviarnos del tema de de las características del monarca que debe tener, consideramos que debe tener conocimientos de la Constitución del Perú, o conocimientos legales básicos también. Así también debe conocer de historia peruana a nivel básico, probablemente primaria y secundaria sea suficiente, y haber estudiado la cultura peruana a nivel básico, primaria o secundaria también. También haber recibido una formación militar es importante, tanto práctica o académica, y en países fundadores de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. La razón por la cual consideramos que debe ser estricta esta formación militar en estos tipos de países es porque son los países que han desarrollado eh, fuerzas armadas que son competitivas y que están actualizadas. Por tanto, eso va, va a traer beneficios también para, para las fuerzas armadas eh, del Perú. Consideramos también que debe tener eh, estudios generales básicos, primaria y secundaria, así también debe tener fertilidad biológica para poder producir herederos y herederas de su linaje, es decir, para que tenga una continuidad ya que debe ser una monarquía hereditaria. A su vez también consideramos que debe tener estudios de posgrado, probablemente de maestría o de doctorado y debe tener Conocimientos académicos o experiencia laboral en relaciones internacionales, porque esto va a ser importante para poder eh, mantener diplomacia, mantener contacto con otros países y organizaciones a nivel mundial. También consideramos que debe ser una persona con conocimiento académico o experiencia laboral en futurismo tecnológico. Y la razón es para que pueda guiar al Perú al desarrollo utilizando tecnología para industrializarlo. Y sobre todo ahora que están apareciendo nuevas tecnologías, es necesario saber qué es lo que va a venir en el futuro para poder implementarlo. Algunas sugerencias que hemos recibido en cuanto a estas características han comentado que el, el monarca debe tener relaciones de amistad con miembros de familias reales de otras monarquías reinantes y no reinantes actuales. Así también, Hemos recibido sugerencias de que debe tener estudios académicos fuera del Perú y que debe tener experiencia práctica en ceremonia y protocolo real. Así también eh, hemos visto que eh, es importante que tenga experiencia en empresas u organizaciones fuera del Perú para que traiga esas nuevas ideas a nuestro país. Y finalmente, algunos consideran de que puede ser una persona soltera o su estado civil más bien puede ser soltero para que así pues eh, pueda tal vez casarse con si es por ejemplo un monarca que es de origen hispánico pues a lo mejor poder casarse con alguna descendiente de los incas con alguna princesa inca o si es un descendiente de los incas que a lo mejor pueda casarse pues con alguna eh, hija de algún líder amazónico o de alguna princesa o alguna descendiente de hispánico también. Para de esa manera crear una, una monarquía unificadora donde eh, exista una sola dinastía que esté reinando. Sí. Entonces, esas consideramos que sean tal vez las principales características que debe tener eh, un... Monarca del Perú. Eh, Adicionalmente, bueno, nos pregunta nuestro miembro de la monarquía peruana, eh, ¿de qué manera se debe formar el, el monarca o dónde se debe formar? Y él hace una sugerencia, pues, de que se debe formar en España. Y considera que a lo mejor el tiempo va a tardar bastante en formarse. Es decir, que el que tengamos un monarca podría tardar mucho porque hay que formarlo primero. Nosotros somos del de, de pensamiento que tal vez al realizar esta encuesta para identificar al monarca idóneo, es posible identificar a una persona que ya esté preparada para, para reinar. Nosotros el proceso que pensamos seguir es identificar las 32 características que ya están identificadas de manera académica y práctica y ahora lo que estamos haciendo es pedirle a los peruanos y peruanas que ordenen la importancia de esas características va a haber algunas características que van a ser esenciales y otras que no van a ser tan importantes entonces eh, se después, posteriormente se propondrán a los a las personas que pueden ser monarcas y esa propuesta eh, será pública. Es decir, eh, cualquier persona puede proponer a otra persona. Entonces, a raíz de esa propuesta, eh, esa persona tendrá que enviar la información, evidencias de cómo satisface esas características, cada una de las 32 características. Y a través de 32 consejos de expertos que serán elegidos, de manera pública y objetiva y transparente, cada uno de los, de los eh, consejos de expertos se dedicará a analizar cada una de, una de las características. Por eso son 32 consejos de expertos. Posteriormente, eh, cuando se haya identificado a la persona que se acerque más a esas características en un mayor grado, esa será la persona que se presentará al Congreso de la República del Perú como el monarca o el pretendiente al trono. Ustedes tal vez habrán dado cuenta que eh, hemos hecho 114 propuestas de mejora para restablecer la monarquía. Entonces, esto también se debe presentar al Congreso para debate. O sea, el Congreso debe decidir esas 114 mejoras, así también el pretendiente al trono. Y también posteriormente el pueblo peruano a través del referéndum debe eh, poder votar por esas 114 propuestas de mejora y así también por el pretendiente al trono, es decir, para darle legitimización. Posteriormente, el pretendiente al trono también tiene que decidir si acepta esas 114 mejoras, de acuerdo a lo que ha debatido el Congreso, porque es probable que muchas de esas mejoras el Congreso las quiera cambiar. Entonces, a lo mejor, si el pretendiente al trono considera que con esos cambios realizados a las, a las mejoras no puede reinar, pues lo más probable es que pida al Congreso que revisarlas. Y hacer otra propuesta. O también puede decidir, declinar, ser el monarca del Perú. Entonces, por eso es importante eh, que tanto el Congreso como el pueblo del Perú puedan debatir y votar por esas mejoras y así también por el pretendiente al trono. Una vez que el pretendiente al trono haya aceptado, haya aceptado las mejoras, el pueblo las haya aceptado, el congreso las haya aceptado, se procederá a hacer la ceremonia de ascensión y de proclamación del, del monarca. Y posteriormente el monarca automáticamente nombrará a su primer ministro, que en este caso para evitar cualquier eh, eh, vacío de poder, en el sentido de gobierno, nombrará al presidente de la república, lo nombrará como primer ministro, ya que el monarca será el jefe de estado. Entonces, esa, esa, ese cambio también debe estar establecido en la constitución a través de las 114 propuestas de mejora. Entonces, una vez el monarca haya ascendido al trono, nombrará a su primer ministro y el primer ministro nombrará, nombrará a los ministros y a los diferentes, eh, eh, digamos, eh, directores de las diferentes organizaciones. Así también el, el monarca tendrá otras, otras eh, prerrogativas en cuanto a, a nombrar eh, jueces de manera independiente que deberán ser aprobados por el Congreso y si no son aprobados por el Congreso, también deberán pasar por el referéndum popular del pueblo. Para que así los, los eh, jueces, miembros de tribunales, sean los que quiere el pueblo. Propuestos por el monarca de manera objetiva, aprobados por el Congreso y también aprobados por el pueblo. Okay. Entonces. De esa es la manera que consideramos eh, se debe realizar un cambio pacífico y democrático. Porque, como nuestro miembro de, de la monarquía peruana comenta, hay facciones extremistas, tanto de derecha o de izquierda, que quieren establecer la monarquía, pero con violencia. Nosotros no consideramos que la violencia lleve a algo exitoso en contra de la monarquía. Primero, porque sería una manera de establecer realmente una dictadura. Y la monarquía no es una dictadura. La monarquía es legitima, legitimada por el pueblo. Es decir, la monarquía no se pone por fuerza. Sí. Entonces, eh, adicionalmente consideramos que el realizar un proceso pacífico y democrático permitirá que en... 10, 20, 30 años máximo, podremos ser un país desarrollado. Si a lo mejor el, el, el proceso es tal vez diferente, tal vez pueda sentirse que no tiene sentido o que va muy lento. Aquí lo importante que nosotros vemos es que mientras más gente conozca de este, de este proyecto, más rápido se podrá pasar esto al Congreso, al debate y posteriormente tener un monarca. Nosotros calculamos que esto puede ser, si se realiza rápidamente, tres meses, pero si no, puede ser cinco años. Y si adicionalmente le, le sumamos eso, los años en que nos vamos a, a tardar en, en ser un país desarrollado, entre 10 a 30 años, estamos hablando que el máximo 35 años o mínimo... En 15 años seremos un país desarrollado de manera pacífica y de manera democrática. Eso lo hemos comparado con, el, con las propuestas de violencia que, que están eh, surgiendo, tanto para establecer eh, la monarquía como otros sistemas de gobierno. Nosotros vemos que la historia nos ha enseñado, sobre todo al Perú, que en Épocas pasadas, hemos pasado por un periodo de violencia, de guerra civil interna, que duró 20 años. Y después, otros 20 años para poder levantarnos. Y es en donde estamos ahora. Entonces, son 40 años que se han vivido a raíz de una violencia que no ha traído ningún beneficio y que nos ha empobrecido y que ha causado muertes y que ha causado dolor y fracturas. No se ha logrado ningún cambio, no se le ha logrado ninguna mejora y estamos en lo mismo. Es decir, que si esto lo volvemos a repetir, veremos que a lo mejor en 40 años estaremos igual. Y si a eso le sumamos que necesitamos 60 o 80 años más para ser un país desarrollado, estamos hablando de que a lo mejor en 100 o 120 años seremos un país desarrollado por realizar la violencia, por implementar una estrategia de violencia. Por eso consideramos que no es adecuada un cambio de sistema de gobierno utilizando la violencia, por el contrario debe ser democrática y pacífica, porque eso permite tener estabilidad. Si la situación actual ahora es mala con estabilidad podemos mejorarla. Con diálogo podemos mejorarlo. Y eso nos servirá para aumentar la, la igualdad de oportunidades para todos, que es lo que necesitamos para continuar desarrollando económicamente al país y que ese desarrollo alcance para todos, para poder eliminar la corrupción. Y eso se necesita hacer solo con democracia, respetando la constitución de la República del Perú, para poder crear la monarquía bajo esos principios y poder modificar esa constitución y dar origen pues a, a lo que va a regir a la, a la monarquía del Perú. Vemos que en, en, la, en las propuestas eh, violentas no hay desarrollo, se retrocede y en todas las guerras que hemos intervenido en el Perú hemos perdido, perdido territorio. Es decir, Gobiernos extranjeros se aprovechan de nuestra debilidad interna por estar luchando entre nosotros y eso lo aprovechan los, los, los gobiernos extranjeros de cualquier país. Entonces, si queremos realmente un desarrollo debemos evitarlo porque el gobierno, cualquier gobierno que esté gobernando, que exista una guerra civil interna, lo distrae de lo que debe estar haciendo, que es generar igualdad de oportunidades, eliminar la corrupción y promover el desarrollo económico del Perú. Entonces, por eso consideramos que eh, una propuesta de cambio del sistema de gobierno de república a monarquía debe realizarse de manera pacífica y democrática, no de manera violenta. Sí. Entonces, eh, pues... Eso es lo que hoy queríamos comentar. Eh, la siguiente pregunta, por cierto, eh, que nos hizo nuestro miembro de, de la monarquía peruana, nos pregunta cómo se formaría el monarca. ¿Lo enviaríamos a España o no? Bueno, nosotros consideramos que, eh, haciendo el análisis en donde se forman los monarcas, hemos visto que hay un gran número que se forman en países Fuera de, de, del ámbito hispanoparlante. Es decir, normalmente hay muchos monarcas que se han ido a formar de manera militar a las Fuerzas Armadas Británicas. Por ejemplo, en el caso de, de, la, de, de, la, de la Princesa Real de, de Bélgica, se está formando en las Fuerzas Armadas de Bélgica, pero también ella la han mandado a estudiar al extranjero, al Reino Unido. En el caso de España, el príncipe Felipe eh, se formó en las Fuerzas Armadas de, de España, pero fue a estudiar al extranjero también, tanto al Reino Unido como en Estados Unidos. Otros, eh, el rey eh, Guillermo de Holanda también se formó en, en, en el Reino Unido, en, en la escuela y creo que a nivel militar en Holanda también. De los diferentes eh, príncipes o, o, o, o herederos al trono, por ejemplo, eh, de Jordania, también se formó en las Fuerzas Armadas Británicas. Entonces, hay mucha, eh, mucha similitud en la forma o en los lugares donde se forman los monarcas. Por tanto, consideramos que no necesariamente tiene que ser España por el lenguaje, sino más bien consideramos que debe ser un lugar donde puede, a añadir más valor al, al, al monarca, que, que va a ser el monarca del Perú. Eh, el sistema de, de gobierno monárquico de España, nosotros consideramos que no es una monarquía real por el hecho de que Su Majestad, el, el Rey Felipe VI, no tiene poder de veto sobre las leyes del reino. Es decir, todo lo, lo tiene que aprobar el Congreso. Y si está mal, el rey no, no puede decir nada. Es decir, no hay poder de veto. En las monarquías como en Liechtenstein, que ocupa el primer lugar en el Producto Bruto Interno por ciudadano del Mundo y que se desarrolló como país desarrollado en 30 años, existe poder de veto. El monarca puede vetar cualquier ley propuesta por el Congreso, por el Parlamento o por los ciudadanos. Pero hay un, un contrabalance en este sentido, ya que los ciudadanos también pueden remover o revocar al monarca inadecuado o al monarca malo que crea leyes malas para todo el pueblo. Así también puede, como ya mencioné, puede abolir la monarquía. En ese sentido hay un balance muy, muy eh, eficaz que permite que, el, que las decisiones se tomen rápido y que sean buenas decisiones. Y si hay decisiones malas, se puede eliminar inmediatamente a la persona que está haciendo decisiones malas en cuanto a, al monarca. ¿no? En, el, en, la República, en la monarquía británica también ocurre que tienen poder de veto, la, su majestad la reina Isabel, y por tanto también eh, puede ejercer ese poder de veto. Al ser una monarquía más madura, el sistema está más estabilizado, el sistema político está más estable y está más profesionalizado, es decir... Eh, muchas de las prerrogativas reales de, de la reina ahora la ejercen los ministros. Sin embargo, eso no significa que ella haya perdido sus prerrogativas reales. Simplemente las ha pasado a los ministros para que ellos tomen decisiones. Entonces, como vemos, eh, la monarquía de España eh, es nueva relativamente, pero eh, consideramos que podemos ver otros puntos de referencia. Que han sido más exitosos en menor tiempo, como el caso de la monarquía de Lechstein, donde existe poder rebeto. Entonces, tal vez eh, tomar como referencia al reino de España no sería bueno para mandar a formar a un monarca del Perú, en algunos aspectos. En otros aspectos, tal vez sí, pero habrá que, que analizarlo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, así respondemos a las eh, preguntas de nuestro miembro de la. Eh, monarquía peruana si ustedes desean hacer más preguntas por favor eh, incluyanlas dentro de eh, nuestro eh, nuestras redes sociales eh, por ejemplo eh, youtube en twitter en instagram también eh, tenemos facebook eh, y también los invitamos a eh, conocer las, las, la, la encuesta del monarca idóneo y a participar. Eso lo podrán ver en el sticker que está pasando ahora. Y pues ojalá puedan, puedan ustedes respondernos y darnos su opinión. cómo quieren que sea el monarca idóneo del Perú del siglo XXI. También los invitamos a poder firmar la petición pública que estamos haciendo a los congresistas del Perú para que debatan las 114 propuestas de mejora y también expresen su interés en poder realizar este cambio de sistema de gobierno de república a monarquía de manera democrática y pacífica. También lo encontrarán en el sticker que estamos pasando. Y bueno, esperamos que eh, podamos verlos eh, en uno de estos días más estaremos haciendo más transmisiones eh, y bueno, esperemos que nos hagan cualquier tipo de pregunta con gusto. Estaremos para contestarlas. Muchas gracias y esperamos verlos eh, pronto en estos canales de redes sociales.